Cuando digo travesti, de hecho, todo el mundo piensa en un hombre en falda. Arranquemos por ahí, pero es igual de travesti una mujer en pantalones, solamente que la mujer en pantalones ya está muy aceptada en sociedad. Muchas gracias a las feministas del siglo pasado que se tomaron la labor de enseñarle al mundo que una mujer con pantalones no es menos mujer. Y de hecho, tanto así que existe el dicho se puso los pantalones, pero hoy como no existe el dicho se puso la falda, porque se piensa que un hombre en falda pues bueno, si una mujer se pone en pantalones es porque va a la reunión seria. Si un hombre se pone falda es causa de despido. Entonces últimamente veo que estamos rompiendo un poquito la una historia, que es la una historia cuando se cuenta solamente una cosa de la gente trans que se sabe de la gente trans según sus películas que transicionamos. Fin. Eso es todo. O sea, te das cuenta cuántas películas de tema trans se tratan de la transición, mientras que además que a veces lo levantan de por revictimizantes, porque se trata de cómo la gente que no es trans alrededor de una persona trans sufre y la pasa re mal porque de paso salir del closet está mal visto. Entonces es un drama es con llantos y, y, y, y entiendo que hay que contar estas historias. No estoy en contra, pero pero llega un momento que comienzas a percatarte que no, no es que quieran compartir la historia desde corazón, sino como que siento que quieren pintar más una historia de tragedia y tristeza que es una lástima porque hay tanto más que se puede decir acerca de la gente, de la diversidad. Digo, cuando se trata de los chicos gay, eh, siempre también hablan acerca de la salida del closet o de alguna enfermedad. Cuando se trata de las lesbianas, siempre se habla acerca de cómo una de las dos está casada con un hombre y la otra. Pues entonces tiene que sufrir porque es la escondida y puedo seguir. no Los clichés, los estereotipos están ahí. Por lo general, la gente trans que sí está en los medios son personas que tienen mucho esto que se llama el passing passing es un concepto bien cruel, que existe para decir que tú eres una persona trans cool porque no se te nota. Pensemos en eso. Eh, quiere decir que lo que las personas trans que más valoramos son las personas que no se les nota que son trans, ¿sabes? Pero qué quiere decir que se te note? Porque igual y claro que si eres una persona que tiene passing, también eres una persona muy válida. ¿no? El punto es que entonces nos enseñan a valorar desde estos eh, sistemas que de por sí también ya estaban rotos antes de la gente trans que son estos que piden que los hombres tengan que ser de un modo y las mujeres tengan que ser de otro modo. Y si no eres así, entonces ya ya no, no lo siento, pero es que la gente no va a conectar contigo porque esto es un medio aspiracional o cualquier historia que se inventen. no Pues es que una mujer trans es muy mujer de todos modos sea como sea. El punto es que es una mujer que tú con solo verla no identifiques que es trans y en, entonces eh, eso es, es una cultura súper tóxica porque entonces impulsa que ser trans implica tener que apuntar a ser Sofía Vergara o si no te suicidas, que es real, no? Entonces nos estamos dando chance de hacer contenidos donde la gente trans sea feliz. Arranquemos por ahí, sea empoderada <risa> y donde salir del closet le añade al personaje, no le resta la historia, no es algo que toca lidiar, sino es algo que pues así eres, que le vas a hacer y sigues. Y más bien es el cómo negocias la vida alrededor de eso. Y si sí, hay cosas horribles que compartir, no, no, no es que esté negando que ahora todo sea. No. Eh, pero, pero hay que dejar. Hay dicho que pues, es como cuando en las películas de repente viajan a México y todo se vuelve tono sepia y te da un poquito de pero por qué es eso? no Y es porque pues, solamente se sabe en una historia de México y es que México está contaminado. Entonces eh, eh, quieren como eh, eh, contar esa historia eternamente. no y, y yo creo que eso hay que romperlo también. Entonces que se ha cambiado algo, claro. Pues si sí, hay más representación, la verdad es que los medios masivos tienden a descontar los medios digitales. ¿no? Eso definitivamente ha cambiado. Yo como influencer y como persona de los medios existo gracias a las redes. Entonces hace falta todavía hablar mucho acerca de toda la gente que es del espacio no binario, la gente trans masculina. De hecho, por lo general, cuando se habla de temas trans vas y miras y lo que quieras en mujeres trans en las tres cosas que se hacen trans, siempre ponen mujeres trans y los hombres trans es como si no existieran, ¿no? Y eso hasta tiene misoginia asociada, porque hay gente que le escandaliza mucho el tema de las mujeres trans, porque trae como este dejo de, o sea, como no quiere ser hombre, ¿no? De hecho, por lo general cuando se habla del tema trans, la gente salta inmediatamente a hablar y a pensar acerca de hombres. Es un hombre que, tú le pides a alguien que te defina las diferencias entre travesti y transgénero, y transexual, lo primero que van a decir es es un hombre que. Y de eso, eso es lo que hace falta un poquito, ¿no? Como que no más un, de nuevo Nuevos referentes, sabes? Eh, nada en contra de la veneno. Es más, es una serie muy fuerte y qué bueno que esas historias se cuenten, porque hay que, hay que también hay que decir que esto está pasando o que, o que pasó, no? De hecho, hace unos días una mujer trans fue apedreada aquí en México, o sea, como bíblico, sabes? O sea, eh, entonces, pues claro que esas historias hay que salir y decir, oye, es que pues por esto es que la gente atrás tampoco es que estemos aquí uy, celebrando delicioso, la gente LGBT también, no? Eh, eh, porque pues, te digo acerca de cómo no sé unos amigos gay en Puerto Vallarta si mal no estoy que la policía los desnudó para requisarlos y los tuvo encerrados desnudos unas horas, ¿sabes? Solamente porque están caminando por ahí de noche, en fin. Entonces las historias todavía están ahí presentes, claro que claro que hay que contarlas y hay que hacer que la gente sepa que esto pasa. Pero por otro lado también para mí la métrica es la mamá que llora cuando sales del closet. Si logramos convencer a la gente que una salida del closet es una causa de celebración Sabes? Como que eso es lo único? Yo, yo llevo mucho tiempo pidiendo medios que se encarguen de decir que la vida de alguien es mejor porque eres trans en vez de este drama. No, no. No. no. Y le doy la bienvenida a eso. Le super doy la bienvenida a eso. O sea, como que me muero y, y sí, sí, que, que celebro, sabes? por, Porque sin importar de cuál la naturaleza de los contenidos, el mero hecho de que demuestren que una persona es feliz. Es misteriosamente revolucionario.